Y hola ¿Qué tal, ruenitas del canal, aquí Capri un video Pases. Hoy estamos en... mañana con Kenai! ¡Hola Kenai! ¿Cómo estás Papu? ¡Hola amigo! ¿Qué tal? Todo bien, todo excelente Oye Kenai, ¿Sabes en dónde estamos o no sabes? No tengo ni idea, yo solo sé que si me vas a poner a correr, amigo Yo no quiero, me acabo de comer una, unas buenas milanesas, pa No quiero bajarlas Lastimosamente sí tienes que correr porque tenemos que pasar una serie de pruebas Mientras que yo no va presionando los botones Y vas a colocar trampas, loco Debo decir no. que eso no les va a ser demasiado fácil Yo soy un asesino de primera oh, oh, No, oh, no, tiene color rojo, amigo El color rojo significa mala señal, amigo Significa sangre y muerte tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Es verdad, es verdad Oye, oye John, ten compasión con nosotros en la primera Por lo menos, panita ¿Compasión? No, no voy a tener nada de compasión Mira Espera un momento, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, amigo? A ver, tenemos... Es como un laberinto, papi. como un laberinto, mira, mira Lo verde, porque aquí no podemos pasar Mira, es lo verde, lo verde que tenemos que seguir Oh ver, tengo, tengo miedo, no, pasa, el John el nos está que hay un bot. mirando Aquí hay un botón, eh, cuidadito. A ver, a ver qué presiona, a ver que nos muestra, a ver, presiona. Botón aquí, bate a ¿Qué pasó? Hola. Gracias, con permisito. Con permiso, hijo cobercito. ¡Ah! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Me pega. ¡Corre! ¡Corre! corre! No, no, no. pasó a la siguiente fase. Bueno, esta no será tan fácil porque aquí hay agua y cualquiera que entre se va a quedar hundido día. ¡Mucho texto, ¡Mucho texto. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¿Acaso no lo viste venir? Ah, ah, ah okay. pero, pero, pero ¿por qué la activaste? <risa> no sé, quizás es el chulo. A ver, ¿y aquí qué tengo oh, que Oh, no. Uy, el Solo tengo no que los el Uno de, no se de mis puede colores así, amigo. Culores, Y uno de ellos los matará. Y el otro los dejará pasar. No, no, no a ver, pregunta, pregunta. ¿Eres zurdo o eres izquierdo? Eh, Soy... Espera, ¿qué? Soy Exacto. diestro! Exacto. Sí, fíjate, esto vamos, vamos, vamos. vamos, ¡Vamos ¡No! no, no, no ¿qué ¿qué? Amigo, ¡Tu vida! ¡Qué pudo pasar por tus ojos! ¡Qué justo. A ver, ¿y este, ¿Este cómo famoso? es? ¡Hala! Miren este. madre! A ver... En este tenemos... no va a necesitar presionar absolutamente nada ¡Oh! Ya le entendí, ya le entendí Espérate, hay que esperar que aparezca la plataforma ahí Y luego hay que saltar Así, así ¡No me dejes solo! La... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dale Kenai! ¡Tú puedes Kenai! ¡Dale, papu! ¡Ok! ¡Entraré por toda mi vida para esto! ¡Dale, Ay, dale, dale, dale! dale, dale, dale, dale, dale, dale. ¡Ah! ¡No puede ser posible! ¡Sí, ¡Qué sirvió! asco! ¡Gané! Se cayeron solos, estuvo bien fácil Coe, qué asco! ¡Ahora sí, papus! ¡Tengan cuidado porque yo no voy a dejar pasar a nadie la primera, papu! ¡Pasa, pasa serie. la primera! ¡Yo sé que puedo! ¡No, no, no, no puede ser no, posible! ¡Vamos a presionar <ríe> ese coso! Dale, dale, dale, dale, dale, mata. Uh. Mira, mira, John, te lo digo por experiencia. El tipo es tontito, así que mucho Espérate. no lo vas a ver, ¿no? Experiencia Uy. de qué habla ¡Pérate! ¡Espérate que se me escapó no, uno! Eso. ¡Se me escapó uno! ¡Pico por aquí! por aquí! ¡Ahí está! ¡Uy! No, no, no, no puede no ser posible, me atrapó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No caíste! Mi venganza está completada, papu, mi venganza. ¡Ay, no puede ser. Ahorita todo nuevamente depende de mí. Oye, no podemos negociarlo. Eh, a ver, ¿cómo quieren negociar esto, Kenai? Mira, mira, mira. Fa facilito, papá, mira. Agarro, hago esto. Mira lo que tengo, pa' ¡Hala! Pero, pero, ¿Pero, ah. pero no te sirve en nada, mi trampa no es poderosa, papu. No, ya lo no. Mentira, no se nos parece que todo. No puede ser. ser. <risas> soy el dios, soy el rey. No puede ser. No te se de de mí. Ahorita yo seré el dueño de su tortura Vamos, vamos, vamos, yo, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡No, cuidado. ¿No puede ser posible. Precisó. Ten cuidado, ten, cuidado, ten cuidado. ¡No van a poder contra la trampa, mortal! ¡Vamos, llego, llego, llego! Uh, ¿Qué ¡Corre, corre, ¿qué corre! corre ¿Qué oh. parece... van a por esa nadar, sucios otakus! ¡Venga! ¡Que pase, que pase! Bueno, parece ahí, ser sí, que eso tú eso no le sabes presionar muy bien al botón. avanza, avanza! avanza! ¡Ay, qué abajo! ¡Se es bueno, espérate, tengo que apretar aquí el botón, Claro, la costumbre. Ah, ya oh, sabes. ¡Uy, nos salvamos, Ay, muy ¿loco? loco! ¡Muy loco! Casi ca casi morimos aquí, qué miedo. Precisamente casi, por donde casi. pasamos. Sí, sí, sí, casi, pero sí, sí, sí. Uy. Uy, ten cuidado, ten cuidado, te pegó un cabezazo de esa cosa. A ver, a ver. Yo creo, yo creo, John, que tenemos que aplicar la misma que, que el muñeño allá, sacar enderpes. Sí, claro, sí, sí. Puede? Vamos, vamos que Ese ¿Este truco barato oh, no va a funcionar. Oh, pues mira, mira, mira, una para ti y otra oh, para mí. A, a ver, mí no me funcionó, a ustedes no le va a funcionar, ya a verás. A mí sí me han funcionado, ya verás. Mira, mira, mira, hay que estar perfecto así y pasar. Ay, loco. Loco, lo lograron. Lo lograron, ¿O sea, lo lograron. Ambas me fallan! ¡Hasta mis propias técnicas no puede no, ser! ¡No que no! ¡No que no, papu! ¡No, no, no, no! no, no, no, no ¡Qué no, no, no, no, pasó! ¡Casi uh, un macho! Uh, ¡Casi uh, nos tira! Uh, ¡Casi me casi vuelvo! ¡Casi nos cocino vivos! Ancas de rana casi me hacen... A ver, ¡Vamos! Aquí. ¡Uy! ¡Pásale! ¡Uy! Pásale, ¡Uy! ¡Pásale, sin uy, miedo, uy, John. ¡Uy! ¡Sin miedo! Uy, espérate, presiona el botón, uy. presiona el botón ¿Qué, qué, qué hizo? Qué hizo, perra, qué diablas es esta máquina, no me sirve, no me sirve. Tu trampa no sirve, papu, tu trampa no sirve. Ay, cómo va, y cómo van a querer el Mira, mira, mira. No, no, no, no. Espera, no. Voy a utilizar, tuve que pedírselo. Voy a utilizar, voy a utilizar tu tu técnica, papu. Vamos, pégate. No, no puede ser posible jajaja ja, ja papu! ¡Ahora sí! de nuevo la venganza! ¡Ya verán! Ya me cansé de que me estén, me estén buliseando, loco. Ya, sí, ya, sí, ya como digas, con permiso, le, pásale. Pásale, pásale, bro, pasa, bro, pasa, bro. pasa, pasa. Eso es eh, facilísimo. Listo, listo. A Ay. ver, ahora sí, yo sé que los dos son otaku y si tocan el agua se van a morir y se van a ahogar ¡Vamos! Uy! Eso está cerca. Como que las neuronas no te funcionan bien cuando toca hablar de amo, ¿no? Pasi, Pero aquí no, tienen paso, que paso, seleccionar paso, que paso, ¡¿qué paso, camino no es Ahí está, papu. ¿Qué le has hecho? Ok, John, aquí en esta prueba no la vas a lograr pasar. Ya verás, papu. ¿Qué, qué, qué vamos, es vamos, vamos. No es imposible? imposible, es fácil. Mira, brinco por aquí. Eh, ver, brinco por ver. aquí. ¡Oh! ¡What the fuck! Está ¿Qué, facilísimo. Qué, qué sucio, qué sucio. Pero no vas a pasar en mi llama porque te vas a volver. John Fass a la parrilla. Ahí está. Voy a ver, yo ver, A ver, uy. Oh, oh, <risa> uy <risa> Casi no te lanzo, eh. Casi te lanzo. Avanzar. Pero en esa, si sí no vas a lograr. Tú sabes que no vas a poder pasar. por, porque... A ver, a ver. No puede ser. ¿Cómo me voy a pasar eso aquí? Justo. Oh, espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Espera, <risa> ¿qué? No, no. <risa> <¿Vamos? risa> What the fuck? Joder, Mira, eso también eh, está eh, facilísimo. Ya me lo pasé. No, no, no puede ser posible, pero aquí no lo vas a lograr pasar, eh. No sabes cuáles son los verdaderos que se van a caer. Para nada ¿Qué son puede los caer? rojos. Son... Ok, son los rojos. ¡Brica por aquí! No, no, no, ¡No por aquí! No! por no, aquí no por, Ay, por ah. acá! ¡Ah! Oh, uh, uh, ¡Su uh, máquina uh, muy casi muy... se cae! A Así ver, a me, ver. Me hace... no. No me quiero caer en sus picos, eh. ¡Brica! por aquí! Uy. ¡Otra vez, otra vez! No. ¡No! Ah, pero, uh, pensé que así ah, va a caer el de atrás, no sirve eso. A ver, vengo por acá. Una, dos, ver, tres. Ver, Uy, ¡Ah! casi te, te, te cares, tengo. ¿Eh? Casi, casi, pero mira, no sabes lo que tengo. Tengo. ¡Oh! ¿Tengo el que pero, oh, verdad ¿Qué, que Kenai se murió y tú le. ¡Oh, cielo santo! No puede ser posible. Uy, ¿qué es sí, mueres! ¿Qué es este ahora ¿Qué es este botón? ¿Ese botón? Porque tienes un botón? Toma. ¿Ah? What? Revivió Kenai. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué! ¡Sí, what a ¿Qué? Fuck? Gracias, John! gracias que te digo, la plática con Maradona no estuvo maradona, nada nada como What? Allá, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto posible que ha revivido? What? Amigo, para que veas el poder del falso papá. Así haya revivido Kenai, no hay más a poder pasar esto. Pues yo sí voy a poder pasar, mira. ¡Fua! ¡Vuelo! What? A, what ¿Por qué tiene por este hacker. A ver, voy a voy a ponerlo hacia abajo. La... Ahora ya pueden va. ¿Cómo? ¿Volvió a subir? Hola. Hola. Hola. Creo que, creo que no lo manejas por lo que veo. No puede ser posible. Aquí ya tengo mi botón de nuevo y le voy a picar y pícale, pícale, Pero... pícale que eso no te va a funcionar de nada. Mira, mira, Pero venimos aquí. ¿qué, qué? Hola. What the fuck, bro? ¿cómo tienen un <ríe> imboderito hacker ustedes qué pedo yo... espera espera bájame ]körate. bájame bájame no puedo el permanente papu, permanente ahí está ¿Qué es que bueno. se le infló la cabeza de él amigo tienes que entenderlo bueno aunque hayan pasado esa prueba no van a poder pasar esta el laberinto de lava ¡Magistro! Ah, ¿y tú, yo tú ¿papá? tranquilo solo no te pongas Sony no te ¿No? pongas Sony Bro, el botón, el botón va con retraso, loco. What the fuck? Le presionó ahí y, y se tardó muchísimo, eh. Joder, bueno, ni modo, te perdiste otra de tus compañero Otro quién hay no puede ser. ¿Por qué me haces eso? A ver, a ver ¿y por eso Gabrica. Es que a... ¡Oh, no, corre. Pero, pero... Uh, uh, uh, uy, uy, uy, uy, presiona, presiona. Y aquí también presiono. ¿Qué, qué va a hacer? No hace es? nada. ¡Corre, corre, corre, corre, corre! A ver, ahora aquí. Brinca. ¡Dios! Per... No! Joder aparece botón aparece aparece aparece aparece rápido rápido. rápido rápido no corre, apareció corre, apareció corre, corre, no puede corre, ser corre, corre. ahora sí ahora sí ¿qué es esta bandera? la bandera lento. tuya papu! la bandera oh. es sí ti que te representa a ver aquí no vas a poder pasar okay. tienes que pero oh dios mío santo! ay ya sé que llega no puede Casi ser ¡Casi no espera oh me quemó. no no no no yo, no no no pasa, campe. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! No, corre. ¡Corre! ¡Bro! ¡Estos esto son muchos tramposos! ¡Son muy tramposos ustedes! ¿Qué ¿Qué ¡No hace? corras perro! ¡No huyas no, de tu destino! No, ¡No puede ser posible! ¡Me quedé encerrado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡La victoria es nuestra perro! ¡Es no, ¡No puede sí, ser sí, esto no. posible! Te voy a ganar! te voy a ganar con mi mano! Perro. ¡Con mi mano! ¡No!